Maltrato infantil que puede darse de diferentes formas: maltrato psicológico, emocional, físico. Que eh, no sé si es tanto de esta época, más de los 60, los claro. 70, los 80. Creo que el paradigma ha cambiado en la actualidad. Lo vamos a estar hablando con nuestra invitada. Claro que sí. La vamos a presentar a ella, Cecilia Dibarrat. Es licenciada en psicología. Orientación en Niñez y Adolescencia ¿Cómo estamos? Muy bien ¿Lo pronuncié ¿Ustedes? bien el apellido? Sí, Dibarrat Perfecto Ajá. Eh, ¿Qué tema este, no? Un demon. Porque los padres juegan hoy todo el día entre esto del límite, hasta dónde uh -huh. llego, qué hago uh -huh. Un tironcito de pelo, no un Porque lo plantean, digo, lo sí, piensan Sí, sí Cuando ya llegas al hartazgo, uh -huh. ¿no? Ya decís, si el grito no funciona Le tengo que gritar bueno, hay toda una cuestión ahí para poder pensar, me parece. El primer punto es eh, reconocer que los niños son personas ¿no? y que esto no es, tan, no es tan reciente esta consideración a nivel social. digamos. Nosotros tenemos eh, la Convención Internacional de los Derechos del Niño que se sanciona en el 89. O sea que todo esto que venimos diciendo de los 70, los 80, los 60, inclusive para atrás mucho más, eh, el niño no era considerado una persona. ¿Sí? O sea, estaba en una situación un situación poco ambigua. Entonces, uh -huh. por lo tanto, la condición de vulnerabilidad o de capacidad de los adultos de tomar decisiones sobre el cuerpo del niño, sobre el psiquismo del niño, eran mucho mayores. ¿no? Entonces, por una cuestión, no, también me parece que es importante no tomar algo cultural hoy. No, hoy no decimos, le vamos a, le, eh, está bien o está mal tirarle el pelo no. Ya, digamos, tenemos otras consideraciones. Hay una legislación, hay un, una serie de aprendizajes que hemos hecho acerca de qué lugar ocupan los niños en, en la familia y en la sociedad. Entonces, tampoco ya no podemos tomarnos esas libertades que se tomaban antes porque culturalmente antes no estaba considerado. ¿no? Entonces, yo, yo, perdón, yo me sí. fui un poco al extremo con esto del tirón sí. de pelo, pero digo, hoy los padres debaten entre... Sí, por supuesto. ¿Lo dejo decidir uh -huh. o tengo que decidir yo por él? En determinadas cosas que a uh -huh. veces no es que me pongo... Tío, sí, son situaciones cual. más complejas, ¿no? Y es, es bastante más complejo, ¿no? Porque hay como hay que pensar la infancia no como un, no a todos los niños y en todas las situaciones hacemos lo mismo. Uh -huh. No es decir, si un niño es chiquito y tiene tres años, hay muchas cosas que no tiene capacidad para tomar decisiones. ¿sí? O sea, le podemos preguntar, le podemos informar, pero no puede decidir eh, a qué hora se va a acostar, por ejemplo, o a qué hora va a comer, o qué cosas, digamos, qué cosas puede hacer la familia con él y qué cosas no. La familia va decidiendo. Es en función de la organización familiar, de lo que pueda hacer la mamá, el papá, los abuelos, quién lo va a llevar, quién lo va a traer, con quién va a estar. Es decir, que son cosas que el niño en ese momento no puede decir. Quizás a los 8, 9 años sí podemos decir, bueno, a ver, ¿con quién te quieres quedar? ¿Con la abuela, con la niñera? ¿Te llevamos acá? Te, digamos, son distintos momentos. Entonces la infancia no es un momento este determinado y estable todo el tiempo. Todo el tiempo estamos en una situación donde estamos repensando. ¿Cuáles son las consideraciones que vamos a hacer con los niños? No es lo mismo eh, en una familia la consideración que tenemos con un adolescente que con un niño que está entre sus 8 y 9 años, que un niño más chiquito y que es mucho más dependiente y que necesita que los adultos piensen o que los adultos de decidan cosas por él. ¿no? Decías, eh, hoy el niño ya es considerado un sujeto de derecho, sí. hemos eh, transitado una serie uh -huh. de aprendizajes, pero uh -huh. falta, ¿no? Sí, por supuesto. Tom. Falta un montón. Los procesos sociales no son procesos no. Que, que, digamos, tenemos una ley... Que de un día para el otro. Fíjense que eh, nosotros la convención la tenemos en el año 89 y en la Argentina la ley de protección integral de los niños, niñas y adolescentes se sanciona en el 2005. O sea que pasaron 16 años hasta que se hace efectiva una legislación nacional de un tratado que se hizo a nivel internacional, es decir, nosotros estamos todos de acuerdo en esto hoy, pero pasan 16 años hasta que en esta casa, digamos, en esta, en esta república, decidimos cómo lo vamos a hacer. Y todo eso lleva un proceso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué artículos vamos a poner? ¿Qué consideraciones vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar para hacer eso? Y para las familias también, ¿no? Para los papás, para las mamás, es decir, tomar esas decisiones no son cosas que se resuelven. Ah, bueno, voy a tener un hijo, voy a decidir cómo voy a hacer todos los momentos de la, de la crianza de ese hijo y que y también los adultos van ensayando cómo hacerlo, qué es lo mejor. Y en eso también está bueno, bueno, estos espacios de difusión o los espacios de pregunta, los espacios de reflexión, es decir, cuando los papás pueden acceder o a ir a un taller o a vincularse con otros papás a ver cómo lo están haciendo o a ir a un espacio eh, de consulta también por esto, ¿no? Porque uh -huh. eso también es angustiante para los adultos. Eh, Vos solamente tienes experiencia en esto. No, no, le, le iba a brotar... Como, como no le alcanzó, fue por más. Sí, sí, sí, sí dos Está adolescentes bien. y el bebé. Ajá, perfecto. <risa> como para estar a tono y claro. no, no, no quedar desactualizada nada. Está bien. Eh, No, eh, quería que, que un poco de manera práctica le cuentes a los padres qué es la crianza respetuosa. Ah, de manera práctica. Sí, sí, sí, sí. <risa> yo, Digo, yo, que no pare... quede solo sí. en el título, sí, sino, bueno, cual. a ver, criar respetuosamente a tu hijo es... Esto, esto, esto, entre muchas otras cosas Sí, eh, yo creo que podemos empezar a pensar qué es el respeto ¿no? Y el respeto el que, el que nos tenemos entre los adultos Es decir, si yo eh, voy por la calle manejando Y alguien este, hace una mala maniobra O una maniobra que a mí me pone incómodo ¿Yo qué hago? Digamos, ¿Lo insulto? ¿Le pego? Eh, ¿Lo maltrato? O bueno, trato de ver qué es lo que pasó Y veo la manera mejor de responder a esa situación Eso sería una situación respetuosa no, entonces prácticamente con, con los niños, igual que con los adultos o con otras personas, hacemos lo mismo. Es decir, si un niño hace algo, se equivoca, rompe... ¿Qué, qué ejemplo pusiste? Porque está tan brava la gente en y, la calle, y por eso que, lo pongo. Que, si, que, que si tengo que pensar sí. en lo que se ve en la calle, qué mal la están pasando los niños en la casa. Exactamente, porque esa es la cuestión, que los adultos no empecemos a pensar nosotros, es decir, ¿qué estamos haciendo nosotros? O sea, si yo quiero pensar cómo voy a criar a mi hijo, tengo que pensar cómo funciono yo como adulto con otros adultos, cómo funciona en mi trabajo, en la calle, con los amigos, es decir, si quedamos todos de ir a, a no sé, a comer a algún lado y yo caigo dos horas después, no, es decir, es una falta de respeto, entre comillas. Y con el niño es lo mismo, es decir, si yo le digo al niño, mira, te voy a ir a buscar a las 5 de la tarde, no puedo caer a las cinco y media, a las seis, es decir, a no ser que haya una situación que realmente... Eh, digamos, no haya podido cumplir con eso que digo. ¿No? Entonces, me parece que los aspectos prácticos tienen que ver con nuestra cotidianidad. ¿Qué hacemos todos los días? si yo no voy al trabajo a cualquier hora, voy cuando tengo que ir. Entonces, con el niño es lo mismo. Si yo le digo al niño, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra... Digamos, tener esa misma consideración, ¿no? que a veces con los niños no las tenemos. Y ahí es donde empezamos como este circuito que es el de derrape, ¿no? De decir, bueno, eh, como es niño, o no entiende, o mm -hmm. es más flexible, no es o se la banca mejor, o, o nos necesita. Entonces, en ese punto, es decir, si yo decido, bueno, no, yo te dije que te iba a hacer un arroz con pollo, pero no tuve tiempo, comemos la salchicha. Eh, es como, bueno, ¿qué lugar le estoy dando a esa propuesta que yo hice? ¿no? A mi palabra... A las, a las acciones que yo tengo que organizar, es decir si todos nosotros organizamos nuestras acciones como adultos, decir, nosotros decidimos a qué hora voy a ir al gimnasio, quiero ver no sé, a todas las cosas que hacemos y lo mismo tenemos que poder pensar con ellos, es decir que si nosotros tenemos una organización familiar, sea que la familia sea de a dos o de a 5 bueno, cómo me organizo yo y cómo organizo también los espacios para el niño y qué lugar le doy a eso. Para mí hay una teoría que se cae a pedazos, que lo repiten muchos padres y uh -huh. dicen, si no le pongo el límite cuando sea grande no va a entender el no. Y siento que no es así. Uh -huh. Siento que le puedes dar todos los caprichos, el no lo va a entender igual. Porque lo que no se aprende en casa se aprende en la escuela. No, a lo mejor hay que ver aprende... cómo le pones el no. Bueno, claro. Eh, ahí eso y el es asunto sería tema, pensar, digo... ¿Desde dónde yo le digo que no al niño? Uh -huh. ¿No? O sea, ¿cuál es la pauta que estoy diciendo? Es decir, ¿digo que no porque sí? ¿Porque se me ocurre? ¿O que no porque realmente hay una imposibilidad? ¿No? Es decir, yo no puedo cruzar un semáforo en rojo y No es que es un capricho No lo puedo hacer Entonces cuando le digo al niño que no Porque hay una causa sobre eso esa es una manera de poner el límite ¿no? Y esa es una manera sana, digamos es decir, claro. el niño no se puede acostar a las 3 de la mañana Se tienen que acostar no sé, entre las 9 y las 10 y media, pongámosle. Este, entonces, no es que le mm, estoy habilitando una cosa que después el niño no va a entender. Sí es cierto que si el, nosotros como adultos no establecemos esas coordenadas y no establecemos condiciones claras, ¿sí? los niños no entienden. Es decir, ¿Por qué porque hoy me decís que sí, mañana me decís que no? A la misma situación. Claro. Hoy sí me dejás salir, mañana no. Y ni y, te explico cuando y no, les decís y, no... no. O algo, y después le decís que sí. Claro, porque no ah, fue claro. Se podía. Por eso te dicen, si vas a dar un no, un dalo lo no. confirmé, y si que sea siempre no. Claro. Si es sí, si, es sí. Perdón, ¿y si papá dice sí, mamá dice no? O un viceversa. Un quilombo. <risa> Absolutamente. <risa> <risa> Nunca mejor definido. Es que sí. Sí, tal cual. sí porque es le es un lío. un y aparte, para la cabeza del niño. Aparte, los, los chicos, creo que una de las primeras cosas que aprenden de bebé, y lo notás, es cómo manipulan cómo juegan con tus tiempos y con tus sí y con tus no. Entonces, cuando papá dice una cosa, mamá dice otra, la libertad, la manipulación del, del niño es, yo es enorme. Que ¿no? Más que hay manipulación es como maniobra, porque para tener, claro. para ser manipulador, que esa es una cuestión que también me parece que es importante, ya hay que tener un psiquismo desarrollado que te permita. Tomar ciertas decisiones, es decir, si yo digo que tu camisa me gusta, entonces vos vas a decir tal cosa. Es decir, yo tengo que tener un proceso de pensamiento que me habilite a hacer esa cosa, ¿no? Cuando el niño dice, eh, si yo te doy tal cosa, vos ¿pues me das tal otra, no es que está manipulando, es que está aprendiendo qué cosas son a satisfactorias negociar, para no. vos... Y, ¿Y qué puede hacer él? Y si él se hace el simpático, si él este, negocia algo, entonces vos vas a ceder. Pero no tiene segundas intenciones. ¿no? La manipulación sí implica segundas intenciones. El niño está ubicando que hay ahí que le puede ser favorable y aprende a maniobrar con eso. ¿no? Entonces, cuando puede, no siempre pueden los niños tampoco uh -huh. hacer eso. Pero a veces cuando pueden y se van dando cuenta, y dicen, bueno, a ver, si yo este, me quedo quietito en la silla, la mamá se pone más contenta, entonces puedo pedirle que me lleve a, no sé, a la plaza. Pero, pero es, entonces eso implica un proceso que es muy complejo a nivel del pensamiento. Entonces no es tan simple decir que el niño manipula. ¿sí? Es una versión que tenemos los adultos para sí, poder sí, entender sí. eso. Pero en realidad el niño no tiene esa capacidad. Sí el niño puede darse cuenta porque son sus seres más, digamos, son sus figuras de amor. Entonces uh -huh. está todo el día con papá y mamá y de quién va a aprender. Si se da cuenta que la mamá se pone de mejor humor, si hacemos tal cosa, y bueno, va a aprender eso. Entonces va a gestionarlo desde ahí, pero no porque tenga la segunda intención, entonces yo después voy a lograr que mi mamá haga tal cosa. Porque después a lo mejor la mamá no hace eso, en definitiva, porque tiene otras cosas en la cabeza, porque lo reconsideró, entonces no le sale tan bien. Entonces no es tan el, el, el niño fácil. Entiende, el niño comprende, por ejemplo, si yo le digo no mientas y a la media hora le digo atender el teléfono decirle que no estoy, que me lo dejé acá. Aprende más de lo segundo <risa> que de lo primero. ¿eh? Son actos entonces, Por eso, el acto, el los acto marca más, todo. me parece. Claro, el acto dice todo. Si vos de le la decís, palabra. Mira, muchas veces los chicos, inclusive los niños y los adolescentes que en el consultorio plantean mi mamá o mi papá me dicen que no haga tal cosa, pero él o ella tal y tal cosa. O sea, lo que le queda de registro es que hay una incoherencia entre las dos cosas. Uh -huh. Y es el acto el que tiene más peso. no? Tiene mucho más peso que si yo te digo te quiero mucho, pero después te te pego, te tiro los pelos, uh -huh. digamos, entonces no, no me queda tan claro. Ahora si cuando vos, digamos, haces un, yo hago una macana, digamos, y vos me abrazás o me decís, bueno, mira, ahora no, no hablemos del tema porque necesito pensar en esto que pasó, eh, digamos, el acto sí da, da cuenta de una afectividad, uh -huh. ¿no? Da cuenta de que hay un cariño en el otro y que el otro, bueno, va a bancar un poco ahí la cosa hasta que pueda pensarlo, ¿no? Ahora, si yo soy impulsivo, si yo respondo mal, si yo esto, falto el respeto porque no tengo en consideración al otro y ese es el registro que le va quedando al niño, que le queda no solamente de los padres, le queda de los docentes, le queda de los, de los profesionales de la salud, es decir, es, el registro que tienen es mucho más concreto que el nuestro, nosotros nos hacemos la película y decimos no, me habrá querido, me dijo eso pero en realidad me quería decir otra cosa, el niño no tiene ese, ese uh -huh. aspecto, ¿no? entonces él, si vos le decís... Eh, que por ahí pasa, que lo, los adultos dicen algo así como, no, no te voy a querer más, oh. o te vas de la casa, o cosas por el estilo, y realmente para ellos tiene un nivel muy concreto, es, realmente me dijo que me iba a echar. <risa> y vos le podés explicar, no, pero es un momento de, de tensión claro. o de enojo, pero en realidad no te quise decir eso. Y bueno, pero se lo dijiste y el niño entendió exactamente esas palabras, Entonces, me vas literales. a echar de la casa. Son literales, son literales, son concretos. <risa> Cecilia, cuando hay violencia física, eh, por, por razones obvias, es fácil más fácil detectar. Uh -huh. eh, pero muchas veces la violencia no llega a ser física, pero sí es mucho psicológica y uh -huh. emocional. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo dar con el chico que está padeciendo eso? Y en general los niños y los adolescentes también hacen síntomas. ¿sí? Es decir, cuando no hay la posibilidad, quizás por, por esto que les decía, como... Son las figuras primarias del amor, no son las figuras más cercanas, más afectivas. Entonces, para el niño decir, mi papá me pega sabiendo que eso está mal, eh, es una especie de traición. Entonces, es más difícil que el niño lo pueda decir pero sí hace un síntoma, ¿no? entonces por ahí si es más adolescente, hace síntomas que tienen más que ver con la adolescencia o si es más dentro del ámbito de la niñez, a lo mejor tiene problemas en el aprendizaje, a lo mejor es retraído, a lo mejor no quiere salir o a lo mejor bueno va, va planteando cosas, a veces hasta a nivel orgánico, ¿no? a veces se enferman mucho más. Eh, tienen mucho más estas cosas de dolores de panza, dolores de cabeza o cosas como para llamar la atención, ¿no? como para informar que hay algo que le está pasando, que no puede dar cuenta de eso a través de la palabra, pero sí que le están pasando cosas. ¿no? Entonces, para los adultos es importante que estemos atentos. ¿no? Es decir, a veces pasa en el ámbito familiar, que yo veo un sobrino, una sobrina, un primito, es decir, alguien que está... Que... A ver, tiene como comportamientos extraños, que no serían los comportamientos que esperamos de un niño. ¿Qué esperamos de un niño? Que juegue, que demande, que tenga ganas de hacer cosas, que no se canse. Digamos, es raro que un niño de 6, 7 años se la pase tirado en la cama. Digamos. Entonces, si hay un, una expresión de ese tipo, nos tenemos que preguntar qué cosa está pasando. ¿no? Eh, la, la relación del niño en, en cuanto a la violencia no depende solamente de la casa. Digo, en la, en, la, en la calle, los amiguitos, sí. eh, bueno, los que tienen posibilidad de jugar más en la calle, digo, porque uh -huh. no todos hoy uh -huh. juegan en la calle. Sí. Eh, en la escuela, uh -huh. inevitablemente, la maestra, sí. eh, hasta con un comentario mal puesto, digo, hay una agresión sí. hacia, hacia el niño de parte del educador. Entonces, eh, es, es, es más complejo de lo que uno cree. Es muy complejo. Porque se abre uh -huh. fuera de, de, de las cuatro paredes. Digo, yo lo cuido como porcelana, lo mando a la escuela uh -huh. y allí empieza o el bullying, uh -huh. o la maestra dice algo inconveniente, sos un burro, uh -huh. ¿no? Sí, esas cosas pasan y la verdad que es importante que estemos atentos. O sea, la atención de los adultos... Como digo, a veces esas cosas las ha logrado detectar, no sé, un pediatra en una conversación con el niño. Es decir, cosas que a lo mejor, esto que voy a decir, los adultos, está todo bien, parece que está todo bien. Y bueno, ahí con alguna figura adulta que pueda ser una figura de confianza, el niño suele decir algo que le incomoda, que algo que lo está interrogando. ¿Vos qué pensás? ¿Está bien hacer tal cosa? O, o no sé, mi, ma mi maestra o mi señor dijo que que yo sé menos o que no entiendo, o que como eh, a esas cosas tenemos que estar como más atentos. ¿no? Y justo hablaste de la atención del adulto y pensaba que así como hoy hablamos de la violencia física de los 60, los 70, los 80, tal vez en un futuro hablen un poco de cierta soledad que atraviesan los chicos de hoy, ¿no? Uh -huh. Hay, este, somos adultos muy ocupados Mucho sí. consumo Mucho uh -huh. correr detrás de Todo el tiempo de algo y, y, y eso también es una violencia Sí, es una agresión Sobre todo cuando los niños Son más chicos no Porque realmente los niños durante la primera infancia Dependen mucho Afectivamente, es decir, para ellos poder Pensar sus procesos físicos, anímicos, orgánicos, psicológicos, es decir, necesitan todo el tiempo que haya un adulto eh, disponible, ¿no? que es una palabra que quizás tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo estamos cuando estamos con los niños? No es lo mismo que, por ahí los niños dicen, no, sí, las señas estaban, pasó algo en el recreo. ¿Y dónde estaban las señoras? Y estaban o hablando o estaban con el teléfono. Sí, te lo dicen, es verdad. O, o este, o no estaban o me pasó y yo me caí, mi mamá no se dio cuenta, mi También. papá no se dio cuenta. Entonces, está un poco eso, ¿no? Que cuando estemos, quizás los adultos nos tenemos que interrogar en cómo estamos en ese momento. Y por ahí, si yo, bueno, tengo la posibilidad de estar con otro adulto, y decir, bueno, a ver, en este momento no estoy bien, necesito estar solo y que el otro adulto se quede cuidando. ¿No? Y estar cuidando a lo mejor es estar haciendo la comida, pero estar mirando, estar disponible, a lo mejor el niño va, viene, pregunta, ver que, que de repente lo vimos con un canal de YouTube y nos parece que estaba todo bien y de repente está mirando cualquier cosa ¿no? y pasa eso en segundos, entonces uh -huh. como estar ahí mirando, chequeando... Eh, no con el afán del control, no, sino con el de esto, la atención. De estar atentos, cuidando. Uh -huh. 2613-44-44-44, un par de mensajitos que tienen que ver mucho con el tema y, y nos gustaría compartirlos. Buenas tardes, lindos. El maltrato infantil es más grave de lo que se admite, hasta dándoles tantas responsabilidades que lo que hacen en el, en el fondo no los deja vivir la niñez. Eh, la niñez. Hay mucho para debatir sobre esto. Los métodos de crianza violenta son muchos. Insultos al infante, menospreciarlos, tirarles de las orejas, decirles sos inútil. Oh. O como pasó con una sobrina mía que le dijo a mi mamá, abuela mi mamá no me quiere. Tenía 7 años. A mí y a mi mamá y a mí nos dolió mucho. Hoy tiene 18 años. Y ese dibujo del niño que le tiran las orejitas no es crianza con amor, es violencia infantil. Gracias. Pues detrás, de, uh -huh. detrás tuya imágenes. Ah, bien. Y hay, hay unos gráficos, unos dibujitos uh -huh. de... Mira, ¿ves? Allí se ven en la pantalla. Ah, perfecto. Entonces, claro, hay uno justo claro. que la mamá le está tirando la uh -huh. oreja a la nena. Uh -huh. Entonces, claro, sí, es, es fuerte y, hasta y, verlo. Y, ¿no? y me parece que el, sí. el segundo mensaje, este de la sobrina que dijo, mi mamá no me quiere, tiene que ver un poco con lo que mencionabas <coughs> recién. Los chicos son literales. Quizás esa mamá, claro. en un momento de furia, claro. dijo eso no y la niña inmediatamente fue y se lo contó a su abuela. Claro. O sea, la... bueno, tiene suerte que había una abuela también que podía escuchar, ¿no? Pero, pero pasa eso. Y la verdad que me parece también es importante que los adultos no, no entremos en esta vorágine de sentirnos culpables todo el tiempo, ¿no? quizás podemos rectificar, quizás bueno, estar atentos a que todo nos puede pasar, así como toleramos que el niño tenga un berrincho o algún escándalo, eh, los adultos también transitamos emociones que son difíciles ¿no? para nosotros y, y más es durante la crianza, que los niños son muy demandantes y hay que estar todo el tiempo prestándose. O sea, misma. podemos derrapar un poco y no tenemos que autoflagelarnos por eso. Claro. Pero tratar pero de corregir. Que, claro, hacer alguna rectificación, ¿no? Y entonces ahí está bueno. Y de hecho, los niños lo toman, así como toman la, la literalidad, después también pueden tomar esto otro que decir, bueno, sí, mi mamá me dijo que se equivocó. O, este, o yo entendí que a lo mejor sí, mi mamá estaba cansada. O mi papá, no sé, llegó tarde del trabajo porque le pasó algo. Entonces, poder como armar es, ese. Ese proceso de rectificación que implica que no somos perfectos, ni los niños ni los adultos, que nos podemos cansar, que podemos estar con menos flexibilidad en un momento que en otro. Gran tips, ese, ser lo más sí. genuinos posible. Exactamente. Y si estamos tristes, estamos tristes, claro. si estamos cansados. Y ver quién, como decía recién yo, ¿qué, qué es lo que podemos hacer para que haya alguien que esté disponible. Si yo me doy cuenta que estoy en esta condición, bueno, ¿qué puedo hacer para facilitar que el niño esté con alguien que esté en mejores condiciones que yo? ¿No? Y si no, si agoto todos mis recursos, bueno, poder transitar junto con el niño como parte de la convivencia, que en este momento no estoy bien, o que me duele la panza, o que me pasa algo, y que bueno, que no voy a estar con la misma pila, no voy a ir a jugar a la plaza. Nos vamos a quedar acá y te voy a ofrecer otras cosas, y cuando yo esté mejor, vamos y hacemos tal otra cosa. Eh, hay algo que es muy importante Esta sociedad muchas veces Tiene mandatos ¿no? Que te dicen que te tenés que casar Y que tenés que ser uh -huh. papá o mamá, uh -huh. sí o sí Porque son los mandatos sociales A veces pensar dos minutos Si realmente quiero ser papá, si realmente quiero uh -huh. ser mamá Para saber si voy a enfrentar después De por vida la responsabilidad De la educación de uh -huh. de, de, de, de un niño o una niña y, y decirle las palabras correctas En el momento exacto uh -huh. ¿no? Que no es sencillo, uh -huh. pero bueno Pensar dos minutos antes para después no dejar niños sí, abandonados con bueno. separaciones y demás sí. porque vemos casos Ni hablar de la no, de la no planificación familiar es otro, claro, es otro tema. Es otro tema. Es otro tema. Cecilia, un placer enorme. Bueno, igualmente bueno, para mí. Gracias. Pronto Muchas nos gracias. estaremos eh, contactando de nuevo. Como Por ahora? acá. Amiga de la gusta. casa, la hacemos. Sí. <ríe> gracias. Muchas gracias. Bueno.